todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder hoy nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Dominación Medio Oriente tanques rusos, un br de 8.3 y bueno, voy a seguir con el Optia 120 que también es uno de los tanques que más me gusta es un cazacarros muy muy versátil para mí, bueno, tiene poco blindaje pero es demoledor <risa> sobre todo con los proyectiles mmm, los de flechas cagagucas también pero eso, esto es el proyectil número 2 la verdad es que son bestiales bueno vamos aquí arriba a la zona hacia la zona A este es uno de los escenarios de que es este, prácticamente desde donde la zona de salida donde partes ya tienes una visión clara de, de la zona de spam bueno ahí ya están venga vamos marcando lanza misil y un misil que va para allá de un compañero bueno en este lugar donde muchos nos queremos colocar es un buen sitio en 1100 metros ya directamente he ajustado mientras subía porque es que prácticamente tantas partidas aquí en este escenario si te cubres bien aquí no necesitas sacar la torreta con la mira del comandante los binoculares, ves todo bastante bien bueno, por ahí el impacto y eso vaya, por ahí viene un misil venga, me da tiempo, a ese no me toca venga, 1100, este listo, otro lanzamisiles, fuera de acuerdo con la inteligencia aquí si te cubres bien por ejemplo, como ese... Ese que sigue por ahí, ahí está, ese que está, está marcándolo por ahí mis compañeros Si te cubres bien, en, vamos a ver, la cosa es cuando lo he comentado, ahí está muy bien, zapatilla, bueno no lo han dado, el tío corre En las batallas Arcade es muy fácil dirigir los misiles Directamente ya con la mira del artillero Pero ya cuando jugamos en batallas realistas Ya ya es más difícil controlar el misil Así que eso es una pequeña ventaja Aunque bueno, tampoco hay que darle al, al enemigo todas las facilidades Pero bueno, es más difícil controlar un misil en batallas realistas Y aquí estamos bien cubiertos A no ser que aparezca justo por allí, por aquella parte el tío parece que ha seguido y por ahí Más o menos donde están esos A ver, alta distancia, telémetro Por si apareciera 700 metros 700 y si se acerca un poco O aparece entre esos edificios Pues 100 o metros menos En fin, más o menos un ajuste Que nos puede servir en un momento que aparezca No lo perdamos de vista Porque no está claro que lo hayan derribado bueno, ahí tengo un compañero que parece un carro ligero, un BMD-4 La zona B la están conquistando, vamos a echar un vistazo Aquí hay un compañero que ha caído Vamos a cubrirnos aquí entre las ramas y Aquí ha marcado a uno, ese, ese, ese de ahí parece ser que es el que se ha encargado Bueno, ahí arriba, justo ahí arriba ¿eh? Por ahí están marcando, Eso también es un sitio donde suele ponerse la gente Al igual que donde estoy yo, justo en la parte contraria estamos la distancia, la zona B está 600 Nada, por aquí no veo nada Aquí a priori estamos a cubierto entre, entre el humo y las ramas Aquí más o menos, bueno, podemos estar a cubierto Bueno, vamos por delante bien esto, esta parte de aquí sí que tranquila la zona A está bastante controlada no asoma nadie la nariz con el spawn bien, están tomando la zona B aunque están marcando ahí, justo un poco más atrás aliadas han muy bien, la zona B es nuestra ya solo nos falta la C ese compi está por ahí, ahí escondido bueno, ese parece ser que es el que ha tomado la zona yeah. y justo ahí se protege nada, no aparece nadie por ahí nada, por la carretera, tampoco, venga vamos a quitar una aquí, venga, ahí están marcando la zona que ya ve, a ver, eh. a ver ahí, ahí, ahí, vamos a ver, eso también unos unos mil, 1200, 1100 metros, ahí, venga, vamos, venga, marcamos, ajustes, venga, listo, vamos a ver, menos de mil bueno, me aseguro, vamos a ver, 1200, eh. parece que ha disparado la te venga, por ahí va, Toma, la nariz. <risas> Estupendo. 115 leones. Recuerdo oh, de aquellos tiempos donde, cuando tú la reabas a más de mil metros a un tío francotirador, la recompensa al leones Era bastante más grande. Ver, recortes en todas partes. Con el helicóptero. helicóptero. Muy bien abatido. Bueno, que hablar de los jet 120 como notas negativas lo he comentado antes. Bueno es un vehículo premium, pero no tiene ametralladora. Sí, solamente tiene solo, solo cañón. Buen cañón, muy buena penetración. Venga otro más. Ah, que otro voluntario? Venga 1200 le ha reado el de antes. Vamos a por él. Venga ahora no se ve. Vamos a ver que asome la nariz. Venga ahora sí por aquí por aquí por aquí a ver. El leopardo, estupendo. Eso ya no se suman más. Tres blancos destruidos. No he capturado ninguna zona. Este tanque este cazacarros no es para conquistar zonas. En mi recomendación es un buen un buen carro para cubrir a otros compañeros, para hacer campeo. El blindaje es, ya le digo, escasísimo, escasísimo. Otro helicóptero que oigo por ahí. Esa es la perdición de este tanque, es la aviación. Te tienes que cubrir porque si empiezas a hacer pupita desde lejos, empiezan a marcarte y rápidamente esa si hay aviación, pues van a por ti. Evidentemente. Bueno, esta partida parece que está casi ganada, solo falta la zona C. Y no veo demasiado punto, ¿no? Por parte de, le, de los rivales. Bueno, la, la, la aviación nuestra está peinando todo el escenario. Y nada, perfecto. Por aquí no aparece nadie. No es la primera vez que por ahí. Por aquí. A ver, a ver. Justo por aquí asoman la nariz. Un esfuerzo más y la victoria será nuestra. Nada, tío. Hay un compañero cerca de mí. Justo en la zona de reaparición. Muchas gracias. Ahora ha sido un avión. Esto es genial. Bueno, esto está liquidado. Ahí está mi compañero patrullando la zona. Hay un paseo que se ha dado. Ha llegado a casi. casi hasta la zona de en A3 prácticamente, en el cuadrante A3 y vuelve, vuelve a casita esto está ganado Venga, vamos a terminar ya, esta partida ya no tiene más historia Nivelador, 1150, misión completa, perfecto. Ha sido una partida muy tranquila. De estas que muchas veces nos gustaría tener, pero bueno, eh, hay veces que en este escenario un poco más y me quedas proyectiles, hay veces que han empezado a salir a la bestia y venga, y uno, y otro, y otro, y, y la verdad es que es, es una tarde de, de matanzas en igual. 26, 28, 1198. Con tres objetivos dos veces destruidos una zona capturada 75% de actividad muy bien seguimos en la investigación de nuestro T72b avanzando poco a poco pues nada esto ha sido todo en el escenario de medio oriente una partida muy normalilla pero bueno quería mostraros el origen 120 para los que estéis pues pensando en adquirirlo la verdad es que es un Cazacarros muy muy bueno. El problema es el blindaje, pero por lo demás tiene una penetración bestial, carga muy rápido. El giro de la torre también es bastante rápido. La verdad es que se puede hacer muy buenas cosas con este tanque. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la partida. Y recordaros que en el enlace de la descripción abajo, en los comentarios, tenéis enlace a, al Discord, al escuadrón Ibis cual formo yo parte y os invito a que si no estáis en ningún escuadrón pues os apuntéis lo vais a pasar bien, buen compañerismo, buen rollo y nada esto es todo, venga un saludo, chao